En esa línea hay que decir que nosotros tenemos una ciudad privilegiada, ¿no?, porque tenemos 12.000 hectáreas de tierra productiva, pero, curiosamente, solo el 4% de los alimentos provienen de esa huerta zaragozana. En este sentido, también hay que destacar que se han perdido, de 686 hortelanos que había en los años 80, hemos pasado a 22. Es decir, que el potencial que puede tener el empleo verde y sostenible es importantísimo, en estos tiempos, ¿no? Para ello hay dos instrumentos claves que ya desde la, desde la, desde la época en que gobernamos la ciudad eh, estuvimos eh, promocionándolos, que era, uno, la huerta de Zaragoza y otro, el parque agroecológico de las Fuentes. La huerta lo que nos permite es, de alguna forma, el conseguir un espacio de equilibrio e integración entre la ciudad, el entorno, el medio ambiente y la búsqueda de recursos eh, para la alimentación sostenible, ¿no? Pero, por otra parte, también la posibilidad de dinamizar y fortalecer, como he dicho, esas redes de productores locales que podrían permitir, generando empleo, satisfacer eh, los, eh, el pequeño comercio alimentario de la ciudad. ¿no? Esto no está desvinculado tampoco de la, de la lucha contra el despilfarro alimentario, o sea, estamos hablando también de la economía circular.